Tani ya obi kibi yo ta Jesús, nyo Samaria, ta que era, cuando ora estado Galilea. Tata Jesús, ya ni cara dinda ta profeta, OMBASA to quizá NARA mira. Tasani, kibi na ta Jesús, ño estado Galilea, tana nibi nyo yo, ba nina kinara. NI vi na estado Galilea yo, nishiyo na nyo Jerusalén, ki vi Pascua, ta shashinina di enyabaá que eta Jesús shinibi nyo Jerusalén yo. Ta ta Jesús que tu cura ko kana kaná naka estado Galilea. Ta kisá ta Jesús ño yo. Taño Kanayo yo oku no que eta Jesús ya taqui dura vino. Ta yo ni ta ta kisi Capernaum. Ta cura ta chino nota rey, tan de lindo sallara, da daño capernaum, da tachiño Kanoyo, cano yo, diquisha Jesús, ño kaná, siquiera estado judea, da saquara, da nichara, nota Jesús, ya conta yo, shira, ya sandara, talo sallara, tan de lindo, da yo, Tanda Quinta Jesús ni carashira, cachira sa, ndo, un shindo candi shandoji, tanda que milagro, conindo, anda kei nyabaa, nyaba, nyanakanda i nindo conindo, tanda sa, quizando candi shandoji, Kachira Jesús tanda cuinta chino cano, da chino nota rei, cachira sa, tata, kama ni shin, koto kibita losa yei, Tanda Kuya Jesús Nikara Shira Ba Tata Kuano Umbitin Chita Los Ayun Onkibira Kutakukara. Kukara Kashita Jesús sin Ka Yo Tata Yo Undisha Kandisharato Onya Nikata Jesús Shira Takera cuanora Ora cuarajichi No Kuan Ora sabana Shin Sabana Kisachino Nora Bashina. Tanayo Yo Nikana Shinta Ka No Nona Tata, taku losayun yung, shanduwa arabitin, kachina shira. Tani nakatón takamo Nona, kachira amakisha, Ama sanyakwe, shinta losa kachira. Tanda kuina, nika Tani tonda kibikoni. Kunya, sanyakwe, kani shira. Kachina shinta kano Nona. tasa yo, Nakara, di mi hora yo, ni ta Jesús, shira, di Kibi sayara, ta saata, chino, cano yo, chinti na vera, ta Jesús, nia yo, ku milagro, nia obi, que eta Jesús, nio estado Galilea, ta que era a yo, que vindi kora, que shara, judea.